Estamos en el aire. Buenas tardes, esta vez. Esto es un Hanautono especial y yo estoy en off porque la cámara mía habitual está enfocada al público que está en Marbella. Y este es el público que nos está acompañando esta tarde. Y para evitarle confundir... <risa> <risa> Muchas gracias por estar aquí. Por evitar que os sintáis confundidos escuchando una voz y una... Imágenes diferentes. Le voy a dar el, la, página, perdón, la imagen principal a mi compañera Yolanda Corral y a una mesa estupenda que ahora vais a descubrir. Muy buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes. Pues hoy hemos dicho que es, estamos en un hangout especial. Estamos aquí en Marbella con una conexión. Por primera vez Antonio y yo estamos físicamente en el mismo sitio conectando y hablando, que eso es bastante, es bastante extraño, pero... pero vamos, eh, se ha producido por este evento, porque estamos aquí en Marbella, hemos celebrado, bueno, hemos celebrado, no hablo en pasado, porque la estamos celebrando todavía, la segunda WordPress Marbella, y, y bueno, hemos tenido aquí a nueve ponentes estupendos pero nos falta uno todavía que tiene que, que hacer su ponencia detrás de este hangout y para que la gente que no ha podido eh, venir aquí a Marbella, no ha podido estar pues para que tengáis una pincelada de lo que se ha vivido aquí pues estamos organizando un poco esta, esta mesa redonda con todos los ponentes entonces en estos momentos pues tenemos aquí a Andy García, a Amit Kip y a Jesús Ameiro que son, a Mieiro, perdón, <risa> que son los tre, tres de los ponentes que hemos tenido aquí y nada, pues directamente ya es darles un poco eh, la, la palabra Ahora la palabra a ellos, no sé, esto está, sí que está encendido, tendréis que coger el S. Pues nada, Jesús, directamente a la gente, que tú has estado hablando un poco de cómo montar un, un tema para WordPress. Sí, básicamente lo que he tratado en 21 minutos de, de mostraros, de explicaros cómo se puede de, eh, montar un tema WordPress partiendo de una plantilla desarrollada previamente en HTML y CSS y en 10 pasos pues, hemos ido avanzando poco a poco hasta tener una plantilla configurable la cabecera, zonas de widgets, zona de menú contenido eh, bueno, que leéis directamente de lo que es el, el sistema de, de Wordpress y veis que no es nada del otro mundo simplemente unas pinceladas para que cuando lleguéis a la oficina el lunes, sepáis cómo por dónde atacar el tema. Sí, porque lo bueno ha sido que cuando hemos empezado la ponencia es ¿cuántas personas han de configurar un tema de, ¿no? de WordPress? Han levantado unos cuantos, luego ya he dicho que los podrían levantar todo, ya les había enseñado dar y ponerse manos a la, a la obra, ¿no?, sí. directamente. A ver, es un, es un tema que podemos llegar a complicidades bastante grandes, pero para arrancar y, después, eh, para arrancar y, em, y empezar a, a trabajar, yo creo que, que era lo, lo que buscaba, creo que os quedó claro y a partir de ahí hay muchísima documentación, muchísima información con estas bases. ¿Y cómo has vivido tú la, la WordPress Marbella? ¿Cómo la estás viviendo? La, la verdad que me está encantando, las ponencias eh, me, me están gustando bastante y realmente muy bueno. O sea. Casi no comí por todas las preguntas que me hicieron la, la gente, <risa> pero, <risa> pero eso me encanta. <risa> O sea, que, bien, que directamente, bien. ¿no? Sí. Muy bien. Pues aquí tenemos, ahora le pasas el micro, tenemos a mi... Quien nos ha hablado del... Bueno, tu apellido también es complicado. Me habéis juntado dos apellidos complicados, ¿qué voy a, qué voy a decir? Pero nos ha estado hablando del tema del multilingüe en, en WordPress, ¿no? De cómo sí. llevarlo. Más o menos, cuéntanos un poquito qué hemos visto bueno, en tu pared. más o menos en eh, pasos también rápidos, como crear o cómo transformar una WordPress a una WordPress multilingüe. Eh, así, como por encima. Más o menos, una parte para usuarios más y otra para desarrolladores. Eh, ¿Qué hace falta? ¿Por qué hacerlo? Y el esfuerzo que hace falta hacer, qué traducir, qué no traducir. No hemos tocado WooCommerce eh, multilingual que mm -hmm. quería tocar, pero bueno, no daba tiempo. ¿Por qué es tan importante eh, actualmente, lógicamente, montar un comercio electrónico? El tema del multilingüe, hay gente que lo sigue descuidando, porque es tan sumamente importante? es eh, importante bueno es importante es obvio porque hay mucha gente que queremos que llegan a nuestra web y la forma más eh, con, eh, correcta es que lo hacemos en su, le ayudamos haciéndolo en su lengua materna no uh -huh. eh, todos lo conocemos también Te, yo cuando instalo yo por ejemplo uso WordPress en inglés aunque y mucha gente le instala en inglés y después lo cambia a español por ejemplo la mayoría de los usuarios son de otros, eh, de otros idiomas y no de inglés hay eh, muchas, muchas razones y sobre todo a la hora de comprar o intentar venderlo por internet ¿Y cómo has estado viviendo tú esta meta? Yo bien, eh, me he perdido Mal, mal tirón de oreja porque aquí ha estado, estado a la mitad, entonces, claro, que vamos a, a decir? Le tocaba en la ponencia en el turno de, de tarde, no hay gran parte sí, de la mañana, ya sí. directamente. Sí, uh -huh. eso. Pero muy bien, muy bien. O sea, Mucha gente también para un meetup. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, ¿haz extensivo esa oferta que has dicho aquí? Que en tu empresa estáis buscando sí, también perfiles profesionales. buscando gente, ya me ha, alguien me ha contactado. Y eso, aprovechar que estoy aquí o mandarme Twitter o lo que sea. Bueno, pues la gente que ha estado aquí te ha hecho el networking en directo, pero ahora la gente que nos está viendo a través de sí. YouTube define un poco, pues eso, los diferentes sí, bueno, perfiles está, que estén buscando. Estamos buscando, la empresa se llama Ondegosystems, Systems, somos 50, de, casi 50 de 24 países trabajando desde casa eh, y estamos buscando ahora mismo un eh, programador PHP eh, con experiencia en Wordpress. Y ya está. Uh -huh. O sea, que, que directamente, que se, que se está buscando o y para adelante, ¿no? O sea, porque el multilingüe tiene mucho por desarrollar y muchas más, más o sea. cosas. Pues si le pasas ahora el micro aquí a Andy, que yo le diría, Andy, tienes aquí una luz amarilla en tu frente de colores que parece que te hemos pintado y no le hemos, no le hemos pintado, ¿eh? Lo juramos que esta luz que tiene aquí no se, ¿se quiere mover. Porque, ¿Y dónde me pongo? No sé, es que, ah, mira, te puedes ver ahí, cómo estás. y la espalda aquello, ¿no? Sí, sí que son a los espectadores. Convendría no darle la espalda a los espectadores. O sea, que directamente... ¿Te pongo así? Eh... Bueno, <risa> no sé. Va empeorando. No sé si... A ver, un poco así. ¿Te le pongo al lado tuyo. Ah, vale, venga. Eso sí. Aquí hacemos un apaño. Niños, no lo intentéis en casa. <risa> Directamente. No, no, aún queda, aún queda, aún queda. Vale, todavía... todavía ya, ya, directamente. Bueno, bueno hola. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. O sea, aquí directamente Andy ha sido Seguro. el primer ponente que hemos tenido esta mañana. Sí, yo he sido el encargado de despertarlos a todos. ¿De despertarlos? ¿Y cómo los has despertado? Pues con un tren. Uh -huh, directamente. He cogido y les he propuesto que se suban en un tren, en el tren del comercio electrónico. Ha sido un tren sin paradas, ha sido un tren rápido. Y eh, algunos han venido con equipaje, otros sin equipaje. El equipaje que se pedía sí. en ese tren era saber lo que vas a vender, es decir, si tú te montas en el tren del comercio electrónico y no tienes ni idea de lo que vas a vender vas a montar tu tienda, pero probablemente no va a tener éxito, Ajá, básicamente. Basi básicamente porque las cosas, o sea, hay que programarlas y hay que hacerlas muy bien y tener un poco... También de... se pueden hacer mal, bueno pero sí, sabiendo claro. lo que se hace. Vale, Oye, y, apre y aprendiendo que... de los errores. Que hay gente que hace... Sí, me <risa> Que hay gente que hace las cosas mal y triunfa, no pasa nada, mira ¿Eh? Facebook. No, no, no, no pasa nada. directamente. Pero sabiendo, el tío este cuando hizo esto, en realidad él sabía lo que estaba haciendo. <risa> Una web para ligar, ¿Ah? eso era no lo que estaba haciendo. Y mira ya por dónde va, luego las cosas evolucionan, claro. O sea, exactamente, Uh -huh. Y luego, eh, bueno, lo hemos dicho, pero todas las ponencias que se van a, se van a montar en, en vídeo, van a estar disponibles todos los vídeos para que la gente que está asistiendo aquí en directo a la meta pueda volver a ver los vídeos detenidamente y la gente que estáis en vuestra casa y que os habéis perdido eh, esta WordPress Marbella en directo, pues entonces que puedan ver. Y luego las, las presentaciones también las vais, a, las vais a compartir, ¿están ya algunas subidas? O... Yo voy a hacer una pregunta en nombre de las personas que estén escuchando, que seguro que lo están pensando. Uh -huh. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo van a estar disponibles esos vídeos? Aproximadamente en cuestión de tres días, tres Uy, meses, dale. tres años, no. me he encontrado de todo. ¿eh? No, ni de tres años ni tres meses, pero tres días ya te digo que no, porque yo tengo que volver a Valencia y una vez que vuelva a Valencia tengo que empezar a montar todos los vídeos. O sea, Tú los vas va? a montar, vale, entonces el resultado merecerá la pena dadas. la espera. Entre Antonio y yo Tres o nueve todos, días. días. Pero nada, o Tres o, sea, o nada. nueve. Entre aquí 3 y 9. está el plano secuencia allí en el S, poco en el S. Vale, pues ya todo el mundo queda informado. Bueno, entre 3 y, 3 y 9 un poco, pues 3, o sea, poco a poco irá subiendo. Irá 3 subiendo, o 9 pero, o 2 o 7. Pero iremos, inform, iremos informando próxima, Por próximamente. Por pero que, pero que bueno que las, las presentaciones sí que están disponibles, no las vais, la vais a compartir también, uh -huh. directamente. Pues no sé, Pedro, si tendrías algo que decirle a la gente que está, que está aquí. Porque creo que aquí en esta primera Vamos a preguntarle, tanda... preguntarle, ¿no? Sí, porque en esta primera tanda nos han dicho más o menos que cómo se lo han pasado... Ah, no, espera, una cosa. Andy no nos ha dicho qué resultado está sacando de esta meta. Pues... Veo que hay gente que no ha venido a la mitad completa, que ha venido a la mitad de la mitad. Y eso me plantea la paradoja de se podía venir a un cuarto. Un cuarto de mitad. La próxima vez vamos a hacer una un, un pack, un pack, una WordPress entera en lugar de una mitad. No, vamos a hacer una, una mitad, eh, o sea, para la gente que venga y una media mitad, entonces. Medio en broma, medio en serio, es, eh, lo que estoy planteando es que el, el próximo evento se llame WordCamp Uh -huh. bueno, no sé pues, si alguien entre líneas lo habrá pillado Pues surge surge aquí la propuesta O sea, de momento esta es la segunda edición De la WordPress y, y no la Y ya veremos a la, a la siguiente Pues eso, ya has dicho más o menos Eso que a gente que ha venido a media, sí, media mitad <risa> Tú has venido a la mitad entera vale. Y el resultado está siendo Que estás sacando de provecho, porque has preguntado mucho ¿Qué, ¿Qué saco de provecho yo? Uh -huh. Pues mira, me comí una pizza vegetariana <risa> Sin queso porque era la única que podía comer. Me he comido dos magdalenas con un, una galleta de Wordpress impresionante, impresionante por el aspecto Por el aspecto. Los... Y luego había unos bizcochos también esponjosos, una fanta, en fin. Me estoy alimentando bien, Vamos, o sea, que estoy le... alimentando el, el, el estómago y la mente. O sea que hemos cuidado hoy todos los aspectos, en la... eso es lo que os habéis perdido, aquí os podemos mostrar a los ponentes de los que han hablado y todo, pero lo que nos hemos comido no lo hemos comido y nosotros, y aquí lo puede decir la gente que ahora está aquí Pedro, o sea, directamente... Que, que, perdona, que los que van a ver los vídeos van a ver los contenidos, lo que hemos aprendido nosotros, sí, claro. lo que estamos haciendo, lo, cómo se hace una tienda online, cómo se... Pero la comida no. La comida no, es lo que <risa> he dicho, que la comida no. Esa se la pierde. Y los momentos de networking aquí también fuera de los vídeos ¿Dónde está mi cámara? ¡Ah! ¡Aguanta! Ah. Pues nada, Pedro. Bueno, vamos a preguntarle a los asistentes. No las vamos a jugar, ¿no? Venga, lo positivo y lo negativo. Ah, de... me he perdido al río. Venga, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Venga, cuéntanos. Ausi. Bueno, Ausi, ¿qué has venido aquí a buscar? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Pues. Pedro, ten cuidado con el plano Pregunta si el de al lado es el novio y en... No, es por, es por el escote lo, de, lo decimos por el escote No pasa nada, venga, alegría A mí... Bueno, yo es que no soy desarrolladora, y entonces ha habido muchas cosas que, que se me han escapado, es decir, que no, no he llegado a entender. Uh -huh. Pero bueno, he sacado la conclusión de qué es lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer y cómo, qué camino escoger. En el tema, yo me, lo que tengo es una tienda online. Sí. ¿Echa con WordPress tu tienda online? No, no, no. La tengo con Shop. Bien. Eh, quiero hacer una página de WordPress, pero evidentemente lo voy a hacer con plantillas. Claro. <risa> lo dice así como... Como eh, con la boca chica, como si no lo hiciera la verdad, con las plantillas. O me superan supera muchas cosas las que he escuchado. Con una plantilla ya hecha, quiere ya hecha, decir. ya hecha, ya hecha, sí. Pero lo tuyo me supera. Pero para eso soy yo. Claro. Claro. Aquí te pone en mano o sea, lo que necesite ya directamente. Aquí servicios si... profesionales directamente y o sea, eh, a medida. No, no nos olvidemos que si necesitas una casa de paja. <risa> aquí, tenemos, aquí tenemos a mí también a te, te puede ponemos, dar. Eh. Muchas gracias. José. Directamente. <risa> Una preguntita más aquí al fondo, estos que aquí, que la gente se esconde mucho. Y aquí tenemos una buena conocida de, de la zona. Se llama Silvia. Y trabaja en Enésima aquí en la zona de Marbella. Bueno, Silvia, cuéntanos lo mejor y lo peor o qué venías buscando tú aquí. Eh... Lo mejor, pues, eh, poder seguir aprendiendo del, de Wordpress, que Sabrina, que es mi compi que está aquí al lado y yo, estamos enamoradas. Estamos todo el día haciendo pruebas para arriba y para abajo. Bueno, estamos enamoradas entre vosotros no, no, no, no, estamos enamoradas de Wordpress. ¿Cuál es? Y, bueno, Pedro Pedro es testigo es? porque estamos todo el día pidiendo... No, luz que asesoramiento técnico, ¿no? Yo no conozco para eso. A la, a apagar el volumen. Y lo peor, el sueño que me ha entrado después de en la comer. izquierda. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Silvia. Pues nada, ya directamente, ya una experiencia, pero nosotros eh, ahora seguimos preguntando, esto es un sorteo, como hemos dicho ahora, de turno de palabra. Pues nada, queremos dar las gracias aquí a mí, a Jesús y a Andy por haber estado aquí con nosotros. Y ahora sí le damos. Ah, no Sonido Ah, vale, nada, directamente, aquí con la seña ya, direct ya ya tenemos los trucos cogidos en los hangouts habituales y ya sabemos, o sea, las señas y todo, pero aquí ya, como hay tanto movimiento, o sea, ya nos sorprende y no sabemos directamente. Bueno, pues queremos dar las gracias, ya lo digo, a Amit, a Jesús y a Andy, ¿vale? Por habernos contado un poco aquí, pues eso, cómo lo habéis vivido vosotros. Y ahora le vamos a dar paso a otros tres ponentes que también nos han acompañado aquí. O sea, que ahora directamente le damos el turno a José Antonio, a Ricardo y a Ángeles... Buenas buenas. Sí, da igual el, da igual el orden elegir. No sé. Está el enlace el enlace público está en la cuenta oficial de Hanauton está ya está publicado, está publicado ah, sí, mira, directamente. Es Oton. Que solo podemos nos da tiempo uno. Bueno, pues ya hemos, mira, aquí ya empiezo ya directamente, hemos eh, hecho el cambio porque lógicamente aquí los nueve ponentes no, no cogen, ¿vale? Y directamente pues tenemos aquí a Ángeles, a Ángeles Portillo, ¿vale? A Camino García y a José Antonio Ruiz Cantero, que también han sido pues, ponentes de la segunda WordPress Marbella, ¿no? Y también os habéis contado una serie de cositas bastante interesantes, como por ejemplo, tú Ángeles, que nos has estado hablando un poco de la formación online, ¿no? sí actuación estelar ha sido, ha sido eh, sobre un modelo de negocio, un posible modelo de negocio uh -huh. eh, basado en WordPress junto con la enseñanza online ¿no? uh -huh. y bueno pues contando un poco, puesto que ahora mismo se abre una oportunidad y es algo muy nuevo pues, me parecía muy interesante de conocer por dentro ¿no? Sí, concretamente del, del plugin de, ¿no? de Sensei sí, hemos hecho un recorrido del, del plugin Sensei de UTEMS eh, existe una demo eh, eh, pública en la página de Butens que todo el mundo puede ver cómo funciona desde el lado del cliente, pero eh, no existe una demo de, para ver todo el backend, entonces me, me parece interesante traeros un poquito, pues bueno, es una especie, en, en realidad hemos contado, he contado mi experiencia con él, con las cosas buenas, las cosas malas. ...y las cosas que están por desarrollarse... ¿no? ¿Te ha gustado para preparar la ponencia... ...e investigar en este plugin... ¿no? ...para la formación online... O sea, ...el balance que haces entre eso... ...bueno y malo de investigar... Eh, ...¿te ha gustado? Buenísimo, sí... ...la investigación fue más bien... ...a raíz de un encargo eh, de, de, profesional... ...y que para la ponencia... Es, ...es cierto que he revisado muchas cosas... ...para la ponencia... ...porque no la hemos terminado utilizando... ...la hemos adaptado a, a un proyecto uh -huh. en concreto... Y, y, ...pero me me ha parecido interesantísimo vamos es un, creo que nos va a sorprender además que está en pleno de, está muy muy en los inicios todo el desarrollo y cada vez va a ser mejor de hecho ya en la última versión se nota una, un avance espectacular en, como habéis podido ver en la parte de, de exámenes autocorrecciones etc. y esperamos todos que haya muchísimos más que vayan desarrollando mucho, mucho más, más. y más que... otros aspectos que también nos interesan. ¿no? Con, uh -huh. eh, se prevé mucha integración con más pla más plugins tipo BuddyPress y BBPress, lo cual uh -huh. puede resultar muy interesante. Lo va a hacer, el pack va a hacer, va a sí. hacer que ¿no? se coja lo bueno de todo. Y plazo. lo muy importante, por si alguien está pensando en montar un negocio, es que, es que la integración con WooCommerce, como habéis visto, es sumamente sencilla, tan sencilla como darle un botón. ...y crear un producto por curso. ¿no? Uh -huh. Y en esta, en esta meta que también eh, se ha hablado mucho de WordPress... ...pero ha estado también el, eh, sobrevolando muchas de las ponencias... ...el tema del comercio electrónico. Eh, esta sería una salida a la formación online. No dejaría de ser un comercio electrónico... ...porque estarías vendiendo la formación. ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Yo creo que es una, una buena oportunidad... ...en los momentos que estamos viviendo. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, ya en el terreno ya personal... ...¿cómo has estado viviendo tú aquí la, la meta? Bueno, pues en el terreno personal fantástico porque yo estuve el año pasado, la, que fue la primera, desde el lado del público y bueno, este año pues vengo desde el otro lado y, y es estupendo encontrar, reencontrar a cierta gente, encontrar gente nueva y luego, bueno, siempre todas las ponencias son siempre muy interesantes. Hay un ambiente muy de muy de, muy profesional, muy de, de gente, de, de, de trabajadores, de albañeles, de, de internet, que es uh -huh. el ambiente que... ...que a mí me gusta porque me enriquece muchísimo... ...aprendo muchísimo y creo que es muy bueno para todos. ¿no? Sí, no, porque en una jornada hoy hemos tenido... ...como estamos viendo ahora en todas las ponencias... pues ...hemos ahí un conglomerado de varias cosas... ...entonces te ofrece un abanico... ¿no? ...de todas sí, sí. las posibilidades completas. Dentro del comercio electrónico que ha sido lo más... lo que ...el, el foco que ha tenido esta mitad... ...pues hay, hemos estado viendo cosas muy, muy interesantes... ...muy, muy distintas, ¿no? desde SEO, diseño... Eh, legal. Bueno, el SEO nos toca ahora, ¿eh? que Francis aún tiene que dar Todavía la ponencia queda, de SEO, sí, que queda bueno, esa ponencia de… si sí, ya hemos visto algo que… Ya visto o sea, algo. directamente del SEO, ahora ha sido Jesús, Jesús no, que ha dicho el SEO, no… así, así. Ahora ya… ¿no ha sido tú? Pues en qué… No. ¿Era Amit? Ah, sí, bueno, pues, ah, pues perdón, ha sido Amit ah, mía, el que ha Ya, pues, es, que ya se ha ido en el S, sí, es verdad, claro. perdón, pues una confusión ya con tantas, con tantas ponencias. Pues ha sido Amit el que ha comentado que el SEO, ah, pues ya veremos luego Francis si nos tiene que contar si el SEO sí o, o el SEO no, <risa> ¿vale? Pues a ver, le voy a pasar el, el micrófono aquí a, gracias Ángeles, a Camino García, que nos ha estado hablando un poco de lo... De esa parte que a veces se considera un poco gris, ay, que se deja ahí descuidada y es tan importante como el aspecto legal de una página web que hay que cuidarlo. Efectivamente, nosotros, bueno, yo he hablado en este caso de mmm, el impacto legal que tiene eh, los contenidos que se incluyen en plataformas de Wordpress. Eh, por la temática del resto de ponencias nos hemos centrado un poquito más en la parte de comercio electrónico también, no solamente porque en, otra, en otras ponencias se ha abordado este tema desde otro punto de vista sino también porque eh, era un, momen, un momento eh, muy oportuno ...por los cambios legislativos que se están produciendo. Eh, ya hemos comentado que se ha modificado la ley de defensa de consumidores y usuarios... ...y que además va a entrar en vigor esas modificaciones muy pronto, el día 13 de junio. Entonces, era muy interesante ver todos esos aspectos legales... ...no solamente para que el, el que parta de cero y diga, bueno, ¿qué tengo que cumplir? Pues ya sabe la normativa actualizada al día. Pero también por aquellos que tienen una tienda online que en su día incluyeron unas condiciones generales de la contratación y que consideran que es algo que ya no tienen ni que revisar, ni que modificar, ni nada. Entonces hemos hecho hincapié, eh, a lo largo de ese recorrido, hemos visto qué elementos tienen que cumplir toda tienda online, pero además en aquellos puntos en los que había alguna novedad, resaltarlo como novedad, para que sirviera en, los dos, en esas dos vertientes, ¿no? esas dos posibilidades, quien empieza desde cero y quien ya tiene su, su tienda online. Y después hemos visto algunos, eh, algunos puntos que son, son recurrentes por ser transversales, ¿no? por ejemplo, el tema de eh, las cookies, un uh -huh. tema que preocupa mucho, que está muy acuerdo la actualidad, la forma de abordarlo, de cómo se debe cumplir y, y aparte de eso, pues lo, el típico aviso legal de un sitio web. Más o menos se ha hecho un recorrido um, resumido y, y se ha hecho un planteamiento general. O sea, que ese tema ya por desarrollar, porque es tan interesante ese tema que, que nos planteas, porque va a entrar en vigor ahora a mitad del mes de junio, ese cambio ¿no? en la ley de, del consumidor online. Y es tan importante y nos parece tan interesante que ya tenemos apalabrado con camino el hacer un hangout con ella y otros invitados en el que estaremos hablando eh, entre varias cosas de, pues eso, del comercio electrónico y todo, de la parte de ese aspecto legal que va a cambiar y esa, esa ley, ¿no? Que a mucha gente le va a pillar un poco con el, pie, con el pie cambiado. Y claro, nos ha hablado mucho de cookies y en la web mmm, mmm, Wordpress Metad Marbella hemos tenido algo, unas cookies un poco especial. Más bien, cookie, unas cookies un poco especial, ¿no? ¿Cómo, cómo Otra variante que está mucho más, mucho más sabrosa. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Díselo a la gente que no ha podido estar aquí. Maravillosa, maravillosa. <risa> Hemos tenido esa parte que no se retransmite, ¿no? Que solamente se experimenta. Pues eso lo hemos tenido en la hora del descanso, a la hora del café. Nos han, nos han obsequiado con unas una cupcakes buenísimas, aparte de, de muy muy oportunas estéticamente. Claro, porque incorporaban el logo de WordPress. De WordPress o sea, totalmente este, ahí <risa> puesto con los colores. Tenemos Un segundo, una cumpleaños de sonido. Vale creemos que ya porque es desagradable esos acoples de sonido perdonar hay algo de eco me parece todavía eh, por favor cierra esa conexión acopla acoplaban ya todos los ordenadores pues nos estábamos diciendo que lo de las cupcakes que ha sido pues un detalle que hemos tenido pues con toda la, todos los asistentes que habéis estado aquí ¿vale? todo el mundo ha tenido su cupcake personalizada de WordPress porque creíamos que bueno, era una forma, un detalle, un detalle especial. Y bueno, ¿cómo has vivido tú ya, aparte de toda la ponencia, todo lo que nos has contado y eso, ¿cómo has vivido tú hoy el, el día aquí con toda esta gente que hemos compartido? Pues mira, yo te digo, para mí ha sido muy, muy enriquecedor porque los eh, juristas los que estamos eh, atacando este tema desde el punto de vista legal tenemos una visión que por más que investiguemos y por más que nos queramos formar tenemos una visión que eh, recae sobre una parte muy legislativa pero después tenemos otra parte técnica eh, a la que tenemos que necesariamente acudir para estar al día, no podemos eh, asesorar sobre algo que no conocemos entonces para mí, a pesar de que hay muchos, muchos contenidos que se me escapaban hay otros muchos que, que me, han, me han aclarado conceptos básicos que mis clientes en el día a día me plantean o sea que yo a nivel personal y como asistente me ha parecido muy enriquecedor. Es lo que decimos, porque son las piezas del puzzle que vas juntando. O sea, porque la parte legal, lógicamente, la dominas y has hablado sobre ella, pero has ido complementando con otros, con otros temas con los, con los que nos han hablado. Como, por ejemplo, lo que nos ha planteado José Antonio, ¿no? que ha sido directamente de cómo sacarle rentabilidad no a, a WordPress, porque esto interesa. Bueno, y hablando eh, de e commerce, interesa. Sí, por supuesto. <risa> he dado algunas pinceladas para el que desee eh, rentabilizar su sitio que ha creado con WordPress. Eh, tanto si ha creado con WordPress.com, eh, tiene opciones como por ejemplo Wordapp o integrar algunos enlaces de, de afiliados de, de texto. Eh, tanto para el que haya, haya montado su sitio web con la versión de WordPress.org, eh, opciones para integrar los, los famosos eh, fragmentos de código que dan la mayoría de las plataformas como puede ser Google Adsense, eh, que necesita integrar en, en tu sitio web para que empiece a funcionar, pues cómo hacer esa integración eh, si tienes conocimientos técnicos, si no tienes uh -huh. conocimientos técnicos, utilizando algunos plugins o simplemente eh, pequeños, eh, eh, eh, ocio, pequeñas opciones que tiene uh -huh. el, el panel de administración de WordPress como puede ser los widgets de texto como puede ser el editor de texto y bueno pues algunas posibilidades, mostrar un poco las posibilidades que, que existen en, en, en este mercado de rentabilizar tu sitio web y no he dicho antes, pero eh, comentar que no siempre la mejor opción es eh, integrar publicidad en un sitio web. Hay muchas formas de, de rentabilizar eh, a, a tus clientes y quizás a ti no te interese, no te interese integrar alguna de estas plataformas eh, publicitarias si realmente lo que te interesa es captar a, a la persona que te está visitando para, eh, no sé, ofrecerle un servicio en persona, un servicio personalizado, pues en ese caso no te interesaría poner publicidad de sí, su competencia. Que, que, salte, que salte ahí directamente. Eh, exactamente, tipo... pero hay otros sitios donde el perfil de usuario sí que podría encajar, eh, poner algún tipo de modelo publicitario o algún otro modelo de rentabilización para poder eh, eh, pagar ese, esos gastos de mantenimiento o tener... ...derivado de ese sitio web. Sí, lo que decimos de directamente, que tienes que ajustar el producto en función de, de tus necesidades, ¿no? Entonces, en algunos casos la publicidad hay que salte muy bien, pero en otros casos habrá que estudiar, ¿no? Mucho, Exactamente. Eh, esperaba una pregunta habitual de, de los eventos que suele hacer Andy, que es... Eh, cuéntanos uno de los errores. Andy, ¿se te ha <risa> pasado esa pregunta con lo que has preguntado tantas veces? O sea, es que... que <risa> <risa> eh, uno de los errores habituales en, el, en este sector de empezar a rentabilizar un sitio web es que mucha gente piensa que cuanta más publicidad en el sitio web más va a ganar eh, es un error eh, de mi punto de vista bastante grave que se comete porque eh, más que exactamente, más que ganar más lo que acaba es disuadiendo a tus usuarios que al final no, no vuelven a tu sitio web entonces es uno de los errores que yo eh, comento que suele suceder y que no se debería de, de hacer, de integrar 20 sistemas de rentabilización, llenar toda tu página de publicidad cuando realmente con menos publicidad, mejor seleccionada a tu perfil de usuario, eh, podría funcionar mejor en tu sitio de WordPress. Claro, busca tu nicho de mercado, no invadas, o sea, no ocultes tus contenidos, o sea, lo Exacto. que estés ofreciendo directamente. Bueno, no sé si alguno aquí está en contra de lo que él ha dicho, a lo mejor piensa, no, no, cuanto más invasiva la publicidad <risa> muchísimo, muchísimo mejor, alguno atacará, pero bueno, yo creo que también es mejor seleccionar como en todo. totalmente uh -huh. Bueno, y en el nivel personal, ¿cómo lo has vivido, José Antonio? Pues, experiencia el ambiente me ha gustado bastante, la experiencia de ver a gente que conocía eh, y no lo había visto desde hace mucho tiempo te encuentras en este tipo de eventos, también me, me ha encantado eh, la comida eh, <risa> increíble <risa> y bueno pues eh, por lo demás, genial o sea que, que directamente nada, todo dice lo de la comida lo sentimos por lo que nos estáis viendo y lo hemos dicho o sea que lo que no hemos comido no lo hemos comido aquí Ahí ya sabréis que en la siguiente edición tocará experimentar y comer aquí, vivir la experiencia y hacer el, el networking, bueno pues ahora le vamos a dar paso ahora a los siguientes compañeros pero antes eh, de dar paso Quiero recordar que los patrocinadores de la Wordpress eh, eh, Metad Marbella han sido Automotor Premium Concesionarios Exclusivos de BMW, Mini y Motorrad en Marbella y Málaga, del grupo Safa Motor, Decatron, líder en informática <risa> electrónica y telecomunicaciones. Bien. <risa> y VPML, el plugin multilingüe de Wordpress. Bien, eh, bien. Y aparte de esos patrocinadores, eh, durante todo el día hemos tenido una serie de regalos, de obsequios que nos han ofrecido, pues tanto Hotfusion oh, como bien. VPML <risa> como Hannah Autón como eh, aceros de España de Hispania aceros de aceros de Hispania eh, sentirelamor.com un blog también con las camisetas y eh, el obrador Katy que es aquel que es el de las cupcakes que nos hemos comido y posiblemente una sorpresa que venga o no no sabemos o ahora. no puede ser o, no. o sí, o sí. Dos o pues siete. ¿sí? No lo sé. Habrá que esperar para ver si viene alguna, alguna otra sorpresa. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias José Antonio, gracias. Camino y Ángeles. Vale, les damos ahora les damos paso ahora a Ricardo, a Francis y a Rafa. Rafa. ¿Preguntamos? Preguntamos. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. ¿Eh? A Manu. ¿A Mario? ¿Quién es Mario? Manuela. a ah, Manuela. Venga. Sentaros donde queráis. Me encanta. Hola, Ricardo. Hola, Rafa. No pasa nada, no hay ningún problema. Hola. Bueno, vamos a seguir con Espera, preguntando a la gente. Un momento. Tenemos aquí a Manuela. Manuela, muchas gracias por ayudarnos. Manuela ha hecho un curro desde ayer de auxiliar tremendo. En absoluto. Muchísimas gracias por invitarme. Me ha encantado. Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Aparte de desvirtualizar un montón de gente, ha sido una experiencia estupenda. Muchísimas gracias. Quítame el micro, por Dios. Gracias, sí, Manuela. Sí, ya, porque, porque aquí Manuela, tanto Manuela como Carlos, como Miguel, como María del Mar, han sido los auxiliares que nos han acompañado aquí en la organización Creo que igual acoplaba, que tenía los dos micros juntos, o es el ordenador. O sea, pedimos disculpas porque esto... Ahora. Es bastante, es bastante incómodo, pero nada, decía que un agradecimiento a los auxiliares que han estado con nosotros. Incluso os pediría un aplauso, por favor, a esos auxiliares que nos han estado ayudando. <risa> bueno, o sea, si me pasa usted el micro, porque usted viene ahora después, entonces... Es que Franci va a ser el último ponente de la WordPress Marbella, entonces casi como que vamos con, así por orden y ya abrimos boca ya porque va a ser después del hangout en directo, queda otra ponencia, la tendréis que ver en vídeo, aquí la van a vivir en directo. Así es que le voy a dar paso primero aquí a Rafa Poveda. Bueno Hola. Rafa, Buena. hemos dado contigo un viaje en el tiempo de WordPress, desde ese nacimiento hace 11 años celebrado esta semana. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese recorrido? Uf, bueno... Eh... Condensado, condensado, aquí, o sea, siempre te pedimos lo más difícil, pero condensado. Bueno, hemos estado hablándolo antes fuera y, bueno, aparte del, de lo muchísimo que he corrido y cómo hemos terminado sudando, porque hemos conseguido meterlo en 27 minutos, pero ha, ha sido complicado, eh, estábamos hablando de que hay muchísima gente de los que estáis aquí hoy que habéis empezado hace poco con WordPress ...que algunos empezaron en la 3.6, en la 3.7... Que, ...que ya os parecían que, que algunas cosas eran todavía difíciles de masticar... ...y que ahora se estaban viendo un poquito la punta... ...pues imaginaros los que empezamos antes de la 2.0... ...con todo lo que, lo que había por ahí... ...vamos, ha, ha sido, vamos, sobre todo nosotros lo que queríamos daros... ...porque sabíamos que habría mucha gente nueva aquí... Es un poquito de perspectiva acerca de todo lo que hemos hecho en este tiempo, de todo lo que, de todo lo que se ha estado haciendo, de cómo ha ido evolucionando el software y que bueno, siempre pensamos que hemos tenido un smartphone y que hemos tenido una tablet en el bolsillo desde hace muchísimo tiempo. Y mm. no hace tanto. Y las páginas web se hacían ya directamente con WordPress desde los inicios de los tiempos. Va a ser que no, que por eso WordPress evoluciona oh, oh. <risa> <Uy>. <risa> <risa> un, aviso, un aviso de que la batería está ahí, que le falta el 10% esas cosas también suelen pasar a ver, nada el que juega con técnica estas cosas es lo que le es lo que le pasa, no, a Google no se le acaba la batería, Google como mucho no puede cancelar a lo mejor el hangout y nos toca hacer un reinicio, pero a Google no no, no, no. <risa> Bueno, pues nada, estaba diciendo que, que lógicamente ese viaje no para ver el recorrido, de que no siempre hemos tenido el smartphone, no siempre hemos tenido Wordpress para hacer la página, la página web, pero que directamente por eso evoluciona, porque estamos ya a las puertas, ¿no? En, en agosto se supone que va... Sí, en, en agosto llega la 4.0 y además, eso, antes éramos unos cuantos los que estábamos trabajando como desarrolladores en Wordpress y ahora hay muchísima gente, hay muchísima gente además participando en ideas, en el track, incluso sin, hay mucha gente que no es programadora que está metiéndose ahí, que está hablando, uh -huh. que, que está dando su opinión, que está encontrando cosas y las está reportando y entonces ahí uh -huh. bueno hay mucho trabajo que se, que se está haciendo y los equipos de trabajo cada vez son más grandes. Así que sí. esto cada vez también estamos nosotros avanzando más rápido y las nuevas versiones Esperamos que cada vez traigan más cosas y más novedades. Y lo que tiene el hecho de que la comunidad cada vez se haga más grande es que los proyectos que salen son mucho mayores porque más cabezas pensando, mucho mejores cosas pueden, pueden surgir. Siempre la duda de cuando llega la nueva actualización, ¿se actualiza enseguida? ¿Se espera uno un poquito por esos fallos o qué? ¿Una recomendación desde aquí? que esto tiene una respuesta. La respuesta de esto es el depende. Mm.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 tranquilos de que lo que tenemos va a seguir funcionando y va a seguir funcionando bien. Uh -huh. Igual que eso, que la tranquilidad de lo que tenemos va a seguir funcionando y funcionando bien, esta Metap, la acogida que ha tenido y tú cómo la has vivido, tú crees que esto va a seguir funcionando porque la comunidad se está haciendo más grande. ¿Cómo has vivido tú esta Metap? ¿Qué te ha aportado a ti? Bueno, ¿Qué so... te está aportando? ¿Eh? Porque aún quedan. ¿Qué te está aportando? Sobre todo ver muchas caras nuevas, porque uh -huh. además era una de las cosas que, que queríamos... Era una de nuestras intenciones porque aquí hay mucha gente a la que no hemos visto nunca uh -huh. y oye pues eso es interesante porque vemos a uh -huh. gente nueva porque además, lo, sobre todo los que estamos uh -huh. en los círculos porque además lo hablábamos, Mariano está allá abajo, uh -huh. Ricardo está aquí, nos vemos en Málaga, nos vemos en Madrid, nos vemos en Sevilla, nos vemos siempre <risas> en los mismos sitios y nos vemos los mismos y el ver caras nuevas y gente que no está dentro de nuestro uh -huh. círculo pues eh, es interesante aparte muchas de las cosas que se han contado porque esto evoluciona mucho y como ya contábamos en un hanout, nosotros normalmente trabajamos en un aspecto muy específico de Wordpress en el caso de, de Verónica y, y de Ricardo por ejemplo trabajan mucho en el tema de, de diseño y a lo mejor pues en temas de programación, en temas de SEO, en otro tipo de temas no estamos tan puestos no nos da tiempo, entonces el venir a eventos como estos nos ayuda mucho porque muy condensado nos cuentan muchas historias de muchas cosas que otros ya han experimentado y nos las cuentan. Por ejemplo, Ángeles con. Sí, con el tema de la formación con, online, con Sensei, haber investigado ese plugin, esto, pues. pues te da la oportunidad de. Esa investigación que haya hecho por dentro, digamos, no es que te ahorre el tiempo, si lo necesitas, lógicamente te tienes que poner con ello, pero ya. Ese tutorial, sí, pero ya tienes ya la idea tienes de si te puede servir o no te puede servir y ya los caminos que puedes coger. Sí, exacto. Y es el complemento a lo que decimos, porque si uno está centrado en la programación o en el diseño o en el SEO. Aunque no, des, o sea, no desconecta de todo lo demás, pero no se puede centrar en todo porque para desarrollarse. Entonces, esto te permite un poco ver ¿no? cómo están todos los aspectos. Pues Como por ejemplo, aquí, si le pasamos el micro a Ricardo, de ese aspecto bueno. del viaje de WordPress que evoluciona mucho y evoluciona, tanto, tanto, tanto, tanto que el diseño web es muy, muy, muy importante y con los dispositivos móviles muchísimo más. Claro, sí, hombre, es fundamental, ¿no? Bueno, si detrás no hay nada... Eh... <risa> si, de, si no se rompe... <risa> si detrás todo. detrás no funciona. hay nada, y aparecemos los último en Google, no hay nada que hacer, o sea que da uh -huh. igual que tengamos un diseño, pero pero sí, vamos por ese por ese camino, sobre todo, más que multidispositivo, también por temas de, de accesibilidad, yo creo que, que es interesante. Uh -huh. Al final cada, cada usuario es un mundo y cuanto eh, más podamos o más acerquemos la información y el contenido nuestro al usuario final, porque Mucho mejor, ¿no? cu cuáles son los errores más graves que se detectan todavía para hacer una página muy poco usable. Bueno, a ver, eh... en el aspecto del diseño. <risa> Tiempo de carga. Tiempo de carga fundamental, o sea que estar 10 segundos esperando que la carga, que la web se renderice, es una pasada, ¿no? Sobre todo el tema de las imágenes se descuida mucho, ¿no? Como os comentaba, eh, hago la fotografía con mi cámara y, y, ahí, y, ya, y ahí, ahí la, ya lleva, que la suba, ¿no? Y Google ya que la bautice mundo, ¿no? y, claro, y como, haga las cosas es gratis, y todo. ¿no? El tiempo de no igual, transferencia sí. mensual es gratis, sí. <risas> a menos que no la pague el del hosting, ¿no? Pero y, y después pasa lo que pasa, ¿no? Que, que no funciona bien la web, que carga lenta, todo este tema, ¿no? Y bueno, también todo todo el tema de colores, contrastes con los colores, sí. tipografía, ¿vale? Ya para la, inventar, ¿no? Para, in, para la, inventar, o sea, la queda comisa, muy bonita estéticamente. La comisa pero la hemos ya desterrado, parece, ¿no? ¿no? Ahora sí, hay vale. un revival ahí que vuelve una parecida y tal. Pero, pero sí, ¿no? Eh, ante poner la legibilidad a la, uh -huh. a la belleza y la estética, estética ¿no? Al final eh, no hay nada, queda muy vacío, ¿no? Por lo tanto yo sí. creo que eso sí que es muy importante. ¿Cuál sería una muy buena fuente que da una muy buena resolución? A Verónica. Eh, a ver, Verónica. A Verónica aquí, su compañera de la, la chuleta. Verónica, Verónica, a ver. ¿Cuál es la cuál es, hola, Verónica? ¿Cuál sería la fuente que tú recomendarías exactamente? ¿Alguien le podría acercar Sí, un micro, por favor, Pedro. Bueno, ¿le podría acercar un micro a Pero Verónica? Si no, ya va un micro camino de camino de Verónica, vale, para que nos diga esa fuente que desterrada la Comic Sans, porque va a ser que la desterramos, la dejamos para cosas creativas. ¿Cuáles serían, cuál serían? esas fuentes, no? Que más o menos se recomienda. Cada uno también cuestión de gustos. Pero hablando vale, de depende, estética y depende todo. también de eso del de, de usuario que lea el, el utilizar sans-serif o, o serif mm. ahí, ahí. que ella, bueno, ella, Eso Verónica. Lo que, vamos, lo que estaba diciendo Ricardo dependerá también del, si, del tipo que decida si serio o sans -serif. Pero algunas fuentes, nosotros solemos trabajar con Google Phone, que además trabaja muy bien con, con web, y algunas fuentes que, con las que nosotros solemos decir que no te equivocas, pues puede ser Roboto, Raleighway, o Pensan, que ahora también la usa WordPress, y en Series, pues Roboto Last, también una buena fuente, Arvo, en realidad hay muchas. Hay alguna, es buscar una, lo que, lo que estabais hablando, que la legitimidad sea lo más importante. Sí, directamente. Pues nada, muchísimas gracias por esas recomendaciones, Verónica, así cogida como como al vuelo, o sea, ha hecho el eco directamente. Pues nada, después de haberle hecho esto aquí a tu compañera directamente, ¡eh! SOS, ayúdame. En bueno, ¿vale? alguna presentación me lo hace. va a hacer, va a meter una diapositiva y... ahí... Que va a descuadrar, Te la va a devolver. no los tendrás que informar por redes de... Mira, ha llegado el momento. Seguro. Bueno, pues ¿qué te llevas tú de lo que estás viviendo aquí en la WordPress Marbella? Bueno, nada. Fantástico, vamos a Verónica y a mí nos, nos gusta mucho eh, meternos en, en estos araos y estar porque la verdad es que... La, en la Madonna del Wordpress la semana pasada estaba ya, en el y bueno, ahora estás se aquí en Marbella. Ya, se acabó la, gira, se acabó la gira. No, pero sí está muy bien no coincidir con, con amigos y compañeros como eh, Rafa, Fran, Mariano, Luis, tío que está por ahí, Jesús, ¿no? Está fantástico, de virtualizar, ¿no? Uh -huh. a, a vosotros. Bueno, a Pedro ya lo conocía. <risa> sí. Pero tanto Antonio como a ti también está muy mm. bien. Y bueno, y al final, como dice Rafa, pues conocer a gente nueva, caras nuevas, está muy bien. ¿no? Pues lo, igual que comentaba Rafa, que al final, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene WordPress es que. Eh, Da para mucho y uh -huh. muchos perfiles, ¿no? Y se crean unos perfiles ahora con por el, por el tema de configurador, ¿no? Que yo creo que lo están muy eh, comentando Rafa y, y Luis mucho. Yo creo que tienes razón, que hay un nuevo perfil ahí de configurador, que es tan grande el tema de plugin, temas que hay, que, que es un perfil que yo creo que, que está cogiendo cuerpo. Eh, pero bueno, sobre todo, que también lo comentabas antes con, con Ángeles, mm. eh, no no sabes más por tú tener más conocimiento, sino por conocer a esa persona que sabe resolverte el problema Okay. en el menor tiempo posible, o o sea, que, y, y estos eventos sirven sirve para eso, principalmente. O sea, que directamente es, es, es saber a, a, a dónde tienes que ir, eso decía una, una profesora que yo tenía, Maite Baño, que decía, siempre hay que tener la roba de la persona que sabe, entonces siempre hay que tener la roba de la persona que te puede ayudar en el tema en el que, que puedas. me hablar. preguntas entonces, tipografía y yo te, te, te dicho, hacia algún, allá las tipografías, pues Colón, ¿no? directamente. Allí, ¿no? Pues ya le vamos a dar aquí paso, aquí a Francis, Francis Ortiz, que es el siguiente ponente que él está aún por desarrollar la ponencia y va a hablar algo así como del SEO esa palabra ahí sí bueno que te ubica. a hablar del sí, <risa> <risa> no todo del SEO es por hablar de algo no porque cuando me dijiste de venir yo digo yo de WordPress no tengo ni puta idea entonces digo, a ver, qué pues ¿de qué puedo hablar? qué, claro, ¿qué cuele. Tú, tú, tú nunca has tocado en informática, <risa> ni has hecho nada, ¿no? Claro. No, sí. no, pero creo que el, que el SEO, el posicionamiento local, es como una cualquier tipo de desarrollo web, sea con Wordpress, con Google Sites, con Joomla, con Drupal, con lo que te dé la gana hacer, el HTML mm. pelado, el, el titulito, las palabras claves y las cosas más sencillas son lo, lo que funciona y, y lo que siempre ha funcionado, lo que ocurre, que ha, ha habido unas modificaciones últimamente por parte de Google, que hay de las que hay que estar al tanto y que, que puede hacer la diferencia entre que nuestra web aparezca o que no aparezca. Y luego el tema de la movilidad, el solomo eso dichoso, ¿eh? social, local y móvil, que tenemos que tener en cuenta todo el, el ecosistema de comunicación que es ahora, la eh, es ahora ya no es solo Internet, es que es la movilidad al completo, tenemos que tener en cuenta todos los sistemas de Es que ya mismo, como comentaba aquí, ya mismo la cafetera de Casano va a tener... Un, algo de, de, de, de, de, de información en sí. una pantalla determinada de, algún modo, de alguna forma El Internet de las cosas que ya estuvimos tocando en Hanauton o sea, Exactamente, no sea es, no es algo que va a llegar, va a llegar, ya está llegando Las o sea, ciudades, ya. claro, las ciudades inteligentes eh, los objetos inteligentes, los trastos inteligentes yo creo que va a haber hasta personas inteligentes y todo Sí, o sea, o al final igual, del igual. camino a lo mejor igual <ríe> encontramos, a, encontramos a alguien y lógicamente hablando del comercio electrónico que es algo que ha girado mucho pues en toda esta meta la geolocalización es básica para un comercio electrónico que se quiera posicionar? Sí, bueno, para lo que es el comercio electrónico es un buen posicionamiento SEO y SEM, uh -huh. eh, pero realmente el, el bueno, la, la, realidad, la, la realidad y los análisis lo que demuestran es que eh, muchas veces terminas comprando algo después de una búsqueda uh -huh. y muchas veces algo que podrías comprar en la tienda lo terminas comprando en, eh, por correo electrónico, en cualquier caso el que las búsquedas de los resultados que tú que tú deseas y que puedas ver cuánto vale ese producto, ver las características de esa tienda, incluso pasearte por dentro de esa tienda, pues puede hacer la diferencia entre que compres o no compres o, o una página web bien diseñada, la imagen, de la fotografía, la calidad de los textos, los contenidos. Muchas veces, de acuerdo, es muy importante la eficiencia de la, de, de la tienda online, pero también es muy eficiente, es muy importante convencer al, al usuario de primera vista es, es, es como es que la vida real no es más que una extensión eh, de la vida digital y lo he dicho con toda la mala leche. No no pero es que es, que es así o sea directamente sí. no sí. y aparte de bueno pues el tema de la ponencia que vas a que vas a desarrollar ahora también has estado realizando una visita virtual aquí a las instalaciones de Andalucía Lab que es eh, que nos ha permitido el poder juntarnos a, aquí no directamente que nos puedes decir un poco de esa, esa demo en qué consiste exactamente? Sí, así. bueno, lo vais, a, lo vais a ver al final de todo. Al final he montado una especie de pupurrí porque no, al final no me molaba la presentación que, que he hecho. Entonces voy a liar un pollo ahí con el ordenador a ver qué pasa. Y vais a... Os voy a enseñar un cachito de una presentación de otro sitio y otro cacho que he hecho así mientras estaba aburrido aquí porque, joder, macho, a estas horas llevo aquí desde las 9. Y, y entonces luego voy a enseñar un poquito cómo en qué consiste una visita virtual. Eh, yo no tengo autorización para enseñaros cómo lo hace un fotógrafo de Google o cuáles son las. Hay una serie de cosas que son confidenciales, ¿no? Entonces. Eh, lo que voy a hacer es cómo he hecho yo siempre las visitas virtuales, eso no ha variado nunca, desde el 98, desde el 99 que publiqué la primera, de una catedral que la vais a ver ahí en Menorca, en Baleares, hasta ahora es exactamente la misma tecnología, la misma técnica, con las variaciones de la calidad de las cámaras y de la calidad del software que utilizas para editar esas visitas virtuales. Y por último os voy a enseñar la última tendencia y las, eh, lo que, en qué consiste el Google, el Google Views, que es... Eh, democratizar las visitas virtuales para todo el mundo, sin hosting, sin nada. Hacéis una, una, una fotografía esférica con cualquier móvil, la cargáis en internet, la geolocalizáis y ahí está disponible para cualquiera y para vosotros para integrar en la web. Así que, un poco la idea es que de aquí salgáis con la información necesaria, que es lo que han hecho todo el mundo, intentar comunicar y transmitir conocimiento y ya está, uh -huh. es la idea. ¿Y con qué te quedas ya personalmente de lo vivido aquí? Yo me quedo con las cupcakes, sin ninguna duda. Ah, vale. Yo pensaba que aquí Francis iba a decir, ya con la desvirtualización de las personas, porque eso... También a ver, eh, conocerte a ti, a Antonio y a el, toda la peña que hay por aquí, me hubiera gustado pues, conocer a más gente, pero bueno, cuando hay tanta gente te ha medio palo así, yo, y tú quién eres? ¿no? Pero, bueno, tiempo, eh, eh. Supongo que ese no será la primera ni la última vez que nos veremos entre todos, eh, nos veremos todos, ha sido un placer eh, compartir y... Y la pizza muy rica también. ¿Qué ah, coño? Pero sí, la, pero la cupcake, sí. La ¿no? cupcake. Ah, yo, yo, yo, yo creo que para destacar algo, yo destacaría las cupcakes. Yo las también, cupcakes. ¿eh? Se ¿eh? me está pegando el cupcake. El eh? el, el, el cup, es cupcake. Cup, cupcake, vale, pues cupcake. Va. Pues con ese cupcake, vale, vamos a dar aquí ya punto y final a esta improvisada mesa redonda, por decirlo de alguna forma. Este especial hanautón que hemos hecho de conexión desde aquí, desde la segunda WordPress eh, Marbella. Y nada, pues lo primero, que, lo primero que voy a hacer es a Antonio, que por lo menos se le escuche la voz, que sigue ahí al otro lado, aunque hoy no la hayáis podido ver. En la sombra. Eh, sí, está en la sombra, pero que Antonio está aquí conectado y que, bueno, la primera vez en la que hacemos un hangout y estamos físicamente en el, en el mismo lugar. Curiosamente, hacemos un hangout, estamos físicamente en el mismo lugar y no vamos a aparecer al mismo tiempo en el mismo plano. No, Directa nos da cuenta? directamente, o sea, eso es como para... Bueno, a no ser que ahora mismo te vengas hacia aquí o en el S y ya directamente... No, no, no. Mantenemos, mantenemos dejamos el, el misterio. <risa> <risa> o sea, físicamente, que si no te tienes que acercar, físicamente, aquí, con, mi <risa> con mi compañero que aquí de autor que estamos ya a 50, Lo 50 hemos o sea, Ya directamente. Y ya me gustaría que para acabar, para acabar, pincharas ahora así, para una foto aquí. Bueno, hemos dicho todos los nombres, lógicamente, aquí a Coque, eh, el fotógrafo oficial que ha estado aquí con nosotros, o sea, que nos está ofreciendo un reportaje fotográfico que vais, ver... que vais a alucinar cuando lo veáis. Así es que, antes de cerrar... De cerrar el Autón, me gustaría pues dar las gracias a ¿no? este experimento, por decirlo de alguna forma, porque queríamos compartir con toda la gente que, pues que nos estáis siguiendo en directo pues el ambiente que se está viviendo aquí. Y nada, creo que directamente deberías de pinchar a esta gente que está aquí siguiéndonos en directo para que le podamos dar las gracias y le pongamos un aplauso ahora a esa gente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. <ríe>